Hasta luego, también. Bien. Antes de morir tengo que estar en una reunión Y que me suene el teléfono Salir corriendo y decir Ministro, ¿qué pasó? Exacto por lo menos está haciendo Está la Perdido. Polaroid Cube en Palavera con un 40% de descuento y con la pili compramos una. O sea, ella se compró una, yo me compré. No, no, no, no. ¿Comprar ahora? No puedo hacer no, no. Otra vez. Y justo, justo ayer, justo ayer estamos viendo la cámara, Yo de hace rato ya quería esa cámara. Los que siguen en el blog sabrán de cuál, cuál les hablo. Entonces mi, mi corazón está muy bien cuidado. El vacío emocional está completo. Por ahora. Bueno, medio día de día martes. Se llama anda de viaje. Bueno, yo vengo de una reunión de un posible cliente. Y ahora me voy a juntar con un amigo a almorzar. Está oh. bonita ah, ¿no? la vista acá, ¿no? todos los caminos que llevan Ah, lo hemos saltado la estación mi cara salí en el video jugando al solitario como, que impresentable Fueron <risa> fue chao muchachos Chao. ¡Chao! Paus! Tira un besito, tira un besito! ¡Qué lindo! Ah, miércoles 18! El día empezó súper tempranito Tengo una reunión súper, súper loca Y súper importante el día No la voy a poder grabar eso sí Lamentablemente Ya, terminada la reunión después de tres horas eh, Voy a camino a la agencia Hoy oh, la reunión para hermano eh, Antes... Yo... Se ríen, los chiquillos. Man. ¿Por qué se ríen? Déjenme expresarme, tranquilo. Oye, pero si yo voy con ustedes, chiquillos. ¿Por qué me dejan solo, chiquillos? No me dejen solo. No. No me discriminen porque me voy grabando. Son como las estos caro. Las herramienta igual influyen en cómo, la forma en cómo pensamos, en cómo resolvemos problemas. A pesar de que las herramientas son cosas inertes, que no, uno creería que no tiene mucho feedback en, en, en uno. El primer gran cambio del hombre frente a la herramienta fue la capacidad de dibujar planos. El hecho de que el hombre pudiera verse desde arriba y posicionarse dentro del mundo hizo muchas modificaciones en cómo pensábamos. La forma en que tenía de componer Beethoven fue sumamente influenciada por el hecho de que fue el primero en que utilizó piano con pedales y actualmente la tecnología se sí ha cambiado en la forma en que nos, nos relacionamos cómo pensamos, incluso cómo vivimos nuestra vida día a día en lo personal era de las personas que recordaba siempre siempre las fechas importantes pero desde que tengo un teléfono inteligente el teléfono me ha servido como muleta para recordar estas fechas y hoy día se me hace imposible recordar una fecha si es que no la tengo marcada en el calendario del celular ahora también la forma en que nos relacionamos ha cambiado Así Sansaris tiene todo un stand-up dedicado a esto y escribió un libro también como las relaciones interpersonales han cambiado gracias al celular me pasa que de repente una semana quedo de acuerdo con alguien, con un amigo, con una amiga, con quien sea quedamos de acuerdo a juntarnos una hora y lo hacemos con tiempo para que no cambien los planes o si cambian los planes no avisan pero tengo que confirmar como 5 o 7 veces el lugar, la hora y el día para terminar eh, recibiendo una llamada una hora antes del lugar que la persona o se desubó temprano y no quiere esperar o en verdad no va a poder y yo ya tengo programado el día con el tiempo de llegada y todo lo cual es bastante molesto es horrible la perdí. ¿Qué pasó Nati? No. No tengo baño. La comiquera dice que este es el mejor local de... Completos. De completos. Esta es porque peteera, la yo Qué peteera, la peteera, la Ah, Oye Mauro no, perdió Chile Igual ganamos la Copa América ¿Cómo te fue?